enfoque femenino con el tema automotivación una puerta al crecimiento en vivo con coach en pnl adami corro enfoque femenino con el tema automotivación una puerta al crecimiento en vivo con coach en pnl adami corro Enfoque femenino con el tema automotivación, una puerta al crecimiento, en vivo con Coach en BNL Adami Corro. Muy buenos días, amigas, amigos, qué gusto saludarlas y saludarlos como todos los lunes y. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que estamos iniciando una semana más llena de retos, de logros, de metas que hay que cumplir día a día! Gracias por acompañarnos a nombre de Census Capacitación y de tu servidora Adami Corro. Te damos la más cordial bienvenida y gracias, gracias como siempre por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre la automotivación. Una puerta de crecimiento, que es la automotivación. ¿Cómo podemos hacer que día a día nos automotivemos? Porque a veces no es fácil. Podemos pasar por situaciones complicadas, por situaciones de la vida, y por más que queremos tener esa motivación, pues no la logramos. Sin embargo, vamos a entender el concepto de qué es eso, esa motivación, para qué nos sirve. Y bien, vamos a empezar primero, bueno, pues, por el principio. ¿Qué es automotivación? La automotivación es la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas, a resolver problemas. Nos empuja a seguir. También la automotivación es una habilidad vital y personal que nos impulsa a lograr nuestros objetivos y seguir avanzando. Como te darás cuenta, fíjate qué bonito, es una habilidad. Quiere decir que nosotros, como seres humanos, recuerden amigos, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos. Sin embargo, esta habilidad de la automotivación es hay que fortalecerla día a día. Muchas veces queremos levantarnos con el entusiasmo y seguir todo, todo el camino, pero algo pasa. La automotivación, hay que recordar que nace en nuestro interior, de nosotros mismos. El cómo vivimos las cosas se genera en nosotros. No depende ni está sujeto a terceras personas. Es muy fácil echar las culpas o sentirnos víctimas de las circunstancias. ¿Cuántas veces podemos llegar a pensar es que yo tengo ganas de iniciar un proyecto, tengo ganas de, de hacer un viaje, un negocio, pero siempre las personas que están en mi entorno pues me desmotivan. Y esto, fíjate que es importante, porque como dice aquí, no está sujeta a terceras personas, yo puedo estar muy animada y si escucho de mi entorno que alguien me dice algún mal comentario, alguna palabra con poca energía, entonces ese es un momento en el cual yo debo preguntarme, ¿qué tan, tan convencida estoy de mis sueños, de mis metas, de mis proyectos? Porque cuando tú estás convencida, cuando sabes perfectamente qué es lo que quieres, lo que deseas, entonces... No hay duda de que tu capacidad y seguridad está por encima de todo. A, a mí me pasa muchas veces, eh, yo tengo una mente muy creativa y, y de pronto ya estoy creando un curso o estoy haciendo ideas para algún negocio y si yo llego a veces a contarlo y alguien con una palabra desmotivadora me dice, pues mira, mejor cámbialo, piénsalo, realmente yo viene mi mente en ese momento, me está hablando su capacidad o incapacidad de lograr sus sueños. Y empiezo a, a entender, a empatizar con la persona, pero eso no significa que tenga yo que estar de acuerdo o que me desmotive, porque cuando sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos, no podemos permitir que nadie nos quite esa ilusión. Y desgraciadamente muchas personas con esa energía poco, poco que ayuda, sí puede influir en nosotros. Pero recuerda, no depende de terceras personas. Cuando muchas ocasiones algunas empresas me dicen, ven a dar un curso para que motives a mis empleados... Yo siempre les digo es que es muy fácil llegar a, a dar una, una conferencia y motivar y van a salir felices, con mucha pila, mucha energía, pues sí, pero va pasando la semana y vuelven a caer en lo mismo. La, la automotivación tiene que salir de aquí, de nosotros mismos. Es ese motor que te levanta todos los días. Pese a las circunstancias que podemos ir avanzando, con mucha rapidez o con paciencia. Pero nosotros debemos estar seguros que esto que vamos a hacer es por nosotros, para nosotros, y que el mundo que conocemos puede acercarse a decirnos, pues, no lo hagas, pero si tú estás convencida de lo que vas a hacer, hay que seguir adelante. Ahora aquí la pregunta es, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el día de hoy puedo estar muy motivada? ¿Por qué en este instante estoy muy motivada? Y de pronto algo pasa y me desmotiva. Muchas personas me dicen, es que cuando me levanto en la mañana voy con una energía muy positiva, con mucho entusiasmo de que hoy voy a tener muchas ventas. Por ejemplo, personas que tienen un negocio físico. Y de pronto... Veo que pasan las, las horas y los clientes solo ven o de plano no entra nadie y mi mente empieza a decir, yo quiero, yo puedo, pero no sé qué ocurre, que me voy, me voy haciendo más pequeño y la motivación se me está yendo. Aquí es muy importante recomendarte, amiga, todos podemos pasar por una situación así. Lo más valioso es que nuestra creatividad nunca pare, que nuestro entusiasmo, que esta energía no se venga apagando. Si efectivamente estamos en un negocio y las ventas o los clientes no llegan, ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? En lugar de estar parados pensando mejor cambio de negocio, esta, la crisis está muy dura, ¿qué vamos a hacer? No, momento, es el instante para empezar a hacer que nuestra mente active la creatividad. Y si estoy parada esperando clientes, bueno, ¿qué puedo hacer? Pregúntate, ¿cómo hago para que lleguen las personas a mí. Y aquí es importante que empieces a hacer tus flyers, tus anuncios, redes sociales. El internet es lo de hoy. A veces me dicen, es que las personas ya no quieren recibir los vol volantes, por más que se les doy. Claro, es natural. Los volantes ya no es algo que nos ayuden en la actualidad, y más con, el, con este dicho de la pandemia. Las personas lo que menos queremos es agarrar, objetos, papeles, o lo que sea que otra persona lo haya tocado. Por lo, por, los, por lo tanto, nadie va a querer recibir un volante. Ve pensando qué manera, o pones un anuncio en la entrada, o pones un letrero grandote, no lo sé. Tu creatividad tiene que hacerse más presente. Y lo mismo, aunque no sea un negocio físico, si es un negocio virtual, ve buscando las opciones, ve buscando las maneras para que toda es, todo esto que tú haces, lo des a conocer y las personas volteen a donde estás. Ahora también no podemos exigirnos tanto. Hay momentos en que por más que queremos automotivarnos, no podemos. Son es esos momentos en los cuales puede ser que estemos en duelo, que estemos en una transición, en un proceso a lo mejor de, de un divorcio, de un cierre de negocios, en un proceso de enfermedad, de viaje, de cambio de residencia, de tantas cosas. Cuando, cuando pasamos por estas situaciones, no nos hagamos los fuertes. Hay un proceso de asimilación. Cuando nosotros vamos asimilando las cosas, nuestra mente las va absorbiendo, las va procesando y cuando ya se cumplió todo ese proceso, ahora sí, entramos en la etapa de paz, de aceptación y volvemos a motivarnos. Pero también tenemos que escucharnos, tenemos que conocernos. Si hay momentos en los cuales se requiere atender una cuestión emocional, pues atendámosla. Muchas veces queremos hacernos la supermujer, los, los, los superhéroes y sacudirnos de una caída y salir adelante. Eso está perfecto, pero hay momentos en que debemos darnos ese espacio, esa oportunidad de asimilar las cosas, lo que estamos viendo procesarlas y cuando estemos en paz, ahora sí, porque de otra manera podríamos llegar a vivir en una negación, y vivir en una negación es muy diferente. No es lo mismo eh, aceptar que omitir, es como ponernos unos lentes, no veo nada, cerrar los ojos, y muchas veces también queremos decir que todo está bien, que todo marcha bien, que no pasa nada, porque confundimos que eso, el negarlo, el no aceptarlo, nos va a llevar a, a engañarnos a nosotros mismos. Hay una línea muy delgada. Nuestro cerebro, como siempre lo he dicho, no distingue si es real o es imaginario. Pero hay eventos y procesos muy fuertes que por más que queramos engañar a nuestro cerebro, no es posible porque tenemos que procesarlos. Sin embargo, si no estamos pasando por algo difícil, por algo doloroso, entonces sí podemos ayudar a nuestro cerebro a que crea que algo está bien. A lo mejor es de esos días en que no hay nada grave, pero que las cosas no están saliendo. Es momento de sonreír. Es difícil, yo lo sé, pero ahí sí el cerebro no distingue si es real o solo es fingido o imaginario. Una sonrisa... Fingida, el cerebro empieza a sentir diferente, a procesar diferente y, a, y vienen entonces los neurotransmisores que nos van a ayudar a sentirnos mejor poco a poco, aunque sea de manera fingida. Fíjense qué extraño, qué, qué situación tan extraña, pero es real. Cuando las personas también se sienten tristes, que no pueden avanzar, recuerda la mirada hacia arriba. Levantamos la cabeza y entonces todo empieza a verse de una manera diferente. Nuestro cerebro empieza a procesar cosas diferentes y esto nos ayuda a que uno se sienta de manera, por supuesto, muy distinta. Fíjate qué bonito dice aquí, para tener éxito y conseguir nuestros objetivos, tenemos que ser perseverantes y no rendirnos ante los obstáculos que se presentan. Cuando vemos obstáculos o los sentimos, pues sí, nos podemos desmotivar porque las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Nos da, pues, tristeza, angustia, preocupación. Podemos pasar por muchas cosas en esos instantes. Pero... ¿Qué tenemos que hacer en ese momento, en ese, en ese instante en el cual nos podemos sentir como, como que, ¿qué hacemos? Estamos llenos de obstáculos. Recuerden, amigos, que siempre, siempre la vida nos presenta obstáculos. Desde la mañana, cuando nos levantamos, cuántas veces vemos un día nublado, y muchas personas pueden decir hoy es un día triste como que hoy no se me no me dan ganas de hacer nada aguas porque al escuchar tu cerebro esas primeras palabras todo lo toma de manera literal y el día como sigue puede hacer que tu entusiasmo baje que tu entusiasmo sea mucho menor porque fue lo primero que dijiste en la mañana recuerda el hecho de que el día esté nublado no significa que no salga el sol. El sol está ahí siempre, solo que, bueno, pues las nubes no nos lo permiten ver. O como en las noches, cuando decimos es que no hay estrellas, siempre hay estrellas, pero a veces por las circunstancias en donde estamos, pues no podemos ver las estrellas. Así que es muy importante que estemos conscientes de ante cualquier obstáculo que se pueda presentar en nuestra vida, pues, son pruebas, son retos para que nos ayuden a salir adelante. Siempre tenemos que preguntarnos el para qué, para qué. No, no en el plan de víctimas de por qué a mí, cómo a mí me pasa esto, por qué a mí me pasa esto. Aquí lo que tenemos que hacer es, ¿ahora qué hago? Esto que está llegando a mi vida es una prueba más que la vida me dice que puedo salir adelante adelante Y entonces son retos, retos que nos vamos sintiendo día a día. Aquí tenemos saludos, muchas gracias, amigas, amigos. Y aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo me puedo motivar en esos días en que me siento sin ganas de hacer nada? Fíjense qué interesante, cuando, cuando quiero seguir adelante y de pronto amanecí, y no, no quiero, o no puedo, o siento que no puedo hacer nada. Hay dos cosas que son muy importantes. ¿Cómo me puedo motivar en esos días que no siento ganas de hacer nada? Dos cosas. Lo primero que tenemos que analizar y que pocas veces le damos importancia es cómo está nuestra salud física. Cuando nos sentimos cansados, con esa desmotivación, tenemos que ver qué tan vitaminados estamos. Muchas veces nos faltan nutrientes y nuestro organismo se esfuerza de más, de más, para dar lo que tiene. Es como la gasolina. Un auto que no tiene gasolina, pues no puede avanzar. Es lo mismo con nosotros. ¿Cómo está tu organismo? ¿Cómo es? estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? Si nuestro organismo no tiene esos nutrientes suficientes, nos podemos llegar a sentir desmotivados. Siempre es bueno hacer una introspección en nosotros mismos y, y ver qué es lo que está pasando. Yo creo que todos hemos tenido esta situación. Miren, nos podemos parar muy, muy, muy, muy temprano con mucho entusiasmo y nos vamos dando cuenta que en el transcurso del día va, va bajando esa energía, se va bajando, se va bajando. Pero también es porque nuestro organismo muchas veces a, a la carencia de estos nutrientes es lo que hace que se sienta como cansado, desmotivado y con sueño. A veces, fíjense, hay cosas tan simples como que comemos y, y de pronto tenemos sueño y nos podemos decir es que ya nos afectó el alimento, pero en realidad es que muchas veces nuestro cuerpo le cuesta mucho trabajo absorber estos nutrientes y procesa un cansancio en nosotros para que en ese momento nos obliguemos a descansar y esos nutrientes sean absorbidos por el cuerpo y puede ocasionarnos que nos dé este bajón y entonces nos sentimos desmotivados. Así que yo lo que te recomendaría es, Observa tus nutrientes, cómo estás. Si es por ahí adelante, si es una cuestión emocional, tenemos que pensar en que muchas veces nos estamos constantemente repitiendo el no puedo, esto es difícil, esto es doloroso. Y estas palabras es como un martillo que todo el tiempo está en nuestra cabeza y de tanto repetirlo no los llegamos a creer. Gracias, gracias por tus preguntas porque esto esto nos ayuda mucho. Luego me dicen aquí también, mire me levanto con mucho entusiasmo y según van avanzando el día ya no siento la motivación. ¿Hay algo que pueda hacer para sentirme motivada más tiempo? Sí, enfoque, enfoque. Esa es una de las cosas que nos pueden ayudar a sentir esa automotivación. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Yo, algo que es muy importante, amigos, es... ¿Tienes un proyecto de vida? Siempre, siempre lo voy a repetir. Todo ser humano debemos tener un proyecto de vida. ¿Cómo nos vemos en dos meses, en tres meses, en seis meses, en uno, dos, cinco, diez, veinte años? No importa el tiempo que tú quieras, pero tenemos que tener un, un, una dirección hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde. Vivimos en una rapidez constante que es como... Como el conejito de, aquella, de aquel cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que ah, corre, corre, corre, corre, y le dicen, ¿a dónde vas? No lo sé, pero tengo prisa. Así andamos los seres humanos, corriendo, vamos, hacemos, deshacemos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Tienes que saber hacia dónde te vas a dirigir. Cuando tú sabes hacia dónde te vas a dirigir, lo mejor de esto es que tienes un enfoque, y entonces como dice aquí, tenemos que perseverar y no rendirnos. El obstáculo puede ser muy grande, sí, pero mis sueños son más grandes, mis metas son más grandes. Y esto nos va a ayudar a que no nos desenfoquemos y vayamos hacia donde uno tiene en mente. Quiero decirte, amiga, que todo cambiaría si dejáramos de quejarnos. Una de las cosas por lo cual se pierde la motivación, y es la queja constante. ¿Cuántas veces? Y no nos damos cuenta, eso es lo peor, amigos. No nos damos cuenta, nos quejamos por el frío, por el calor, por la lluvia, porque todo es más caro, por las crisis, por la pandemia. Bueno, la cuestión es que hay, si nosotros empezamos a estarnos queja y queja y queja, se vuelve a, llevar, a ser un hábito y cuando menos lo pienses, ya te vas a escuchar y te estás quejando. Cuando nosotros nos quejamos, baja nuestra energía. También dejar de pensar constantemente en lo que no nos gustaría tener y no tenemos. Es decir, me enfoco en lo que no quiero. Y eso no es así, debe ser lo contrario. Nos debemos de enfocar en lo que sí Queremos Un ejemplo. A una persona me dice, es que no quiero estar gordita. No, no te enfoques en lo que no quieres. Mejor dime, yo deseo, anhelo, quiero, lo que tú, es la palabra favorita que tengas, estar delgada. Yo me anhelo estar delgada. Yo me sueño estar delgada. Ya me veo siendo una persona delgada. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando es no quiero estar gordita. A, a, a escucharte a ti misma, me veo ya como una persona delgada. Fíjate qué interesante, cómo nuestras palabras hacen que todo lo veamos diferente, nos sintamos diferente. Gostar de un buen ambiente familiar también es muy importante o en el trabajo. Es uno de los factores que más inciden sobre el bienestar, tanto lo bueno como lo malo, se contagia. Así que rodeate de personas positivas, vitales y entusiastas. Esto es muy valioso. ¿Con quiénes nos estamos rodeando? Es muy triste, es muy triste. Miren, a mí me dicen, y, y, no sé si en broma o, o en una realidad, pero me dicen, ¿qué hago si la toxicidad está en mi familia? ¿Qué hago cuando por más que yo voy con entusiasmo y alegría, veo caras largas, cuando nos sentamos en la mesa y no platicamos, ¿qué hago en ese momento? Bueno, recuerda lo que te dije, la automotivación no, no está afuera, está aquí adentro. Bueno, estoy en una mesa donde a mí me ha pasado de pronto en esas mesas que va uno a una reunión, una cuestión y nadie habla, bueno, pues yo inicio la plática, yo empiezo a hacer preguntas. Cuando tú estás motivado, es algo tan bello porque contagiamos, así como la, el, la apatía se contagia, también el entusiasmo se contagia. Y bueno, la recomendación de siempre, trata de no rodearte con esas personas que siempre te dicen lo mismo y lo único que hacen es bajarte tu energía. Este punto es, nuevamente lo vuelvo a retomar, ten muy claras tus metas, cuando sabes hacia dónde te vas a dirigir, no hay manera que nadie te detenga porque sabe muy clara tu mente, sabe muy clara esa esencia, tu ser, hacia dónde nos vamos a dirigir, pese a los obstáculos. Y entonces cuando yo tengo claro hacia dónde me dirijo, me digan lo que me digan, pues no me va a detener claro. Hay que escuchar porque hay situaciones que son muy importantes, opiniones que viéndolo desde afuera nos pueden hacer crecer o nos pueden hacer cambiar lo que estamos haciendo. Hay que tomar, por favor, amigas, la iniciativa de hacer las cosas. Cuando tenemos una meta, cuando tenemos sueños, cuando queremos realizar cosas diferentes, hagámoslo. No podemos esperar a que otra persona venga a, a ofrecerme lo que yo quiero porque además ni saben qué es lo que yo quiero. Y aquí la pregunta es, ¿te queda claro qué es lo que quieres? Es muy importante saber qué es lo que quieres, porque esto te motiva a ir hacia adelante. Hay que tener siempre una actitud optimista. Repito, yo sé que no es fácil. A veces las circunstancias no nos permiten, pero recuerda, el, el, el optimismo, la motivación está aquí, no afuera seamos optimistas, veamos, aprendamos que ante cualquier problema, ante cualquier obstáculo, siempre existe la posibilidad de que veamos las cosas de manera diferente. Ante una puerta que se te cierra, esta frase de veras que a mí me ha traído siempre un optimismo. Cuando lo escuché y hoy te la quiero compartir, me hizo reflexionar cuando una puerta se, se cierra, hay que agradecer, porque seguramente una puerta más grande está esperando que tú la abras. Y esto, cuando yo lo escuché y lo empecé a creer, me lo creí tanto que el día de hoy para mí es una realidad. Cuando una oportunidad no se me da, cuando algo no se cumple, cuando algo de pronto se cancela, lo agradezco, porque sé que por alguna razón eso me va a llevar a algo mucho mejor. Hay que ser optimista, hay que creer que las cosas pueden ser, ser mejores. Y también lo último que te quiero recomendar es que hagas un compromiso para ti. Que la automotivación sea tu propio compromiso. Que tú te comprometas contigo a que día a día vas a seguirte motivando, pese a las circunstancias que puedan ocasionar. Mire, aquí nos hacen otra pregunta y muchas gracias. Muchas veces las personas que están cerca de nosotros nos quitan las ganas de hacer más cosas. ¿Qué hacer para que no me afecte lo que dice? Es natural, es natural que nos pueden afectar esas palabras que nos porque somos seres humanos. Imagínate, tú vas con entusiasmo, te levantas con alegría y de pronto empiezas a escuchar esas palabras que nomás no ayudan. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos instantes? Escuchar, pero no conectarte. Escuchar desde su punto de vista. La otra persona puede estar pasando por esas circunstancias. No significa que sea real. No significa que las cosas sean así. También la automotivación, por favor, recuérdalo, amiga, amigo, la automotivación te va a llevar a dar el siguiente paso hacia donde tú desees caminar. La automotivación, hay dos factores importantes. Recuerda, el primero y uno de los más eh, valiosos porque no somos máquinas es haz una una revisión médica ¿cómo estás? ya cuando fíjense, cuando ya hay una tristeza constante puede, nada te motiva cuando ya esta tristeza te va haciendo más grande nos puede llevar a una depresión, así que recuerda una consulta médica nos pueden estar haciendo falta algunas vitaminas, algunos nutrientes para nuestro cerebro que una vez que estemos ya consumiendo eso, nos vamos a sentir mejor y con mayor ánimo Y la otra es, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Recuerda, hay que hacer un compromiso con nosotros mismos, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que te va a llevar hacia adelante? Y esto es lo que nos va a llevar a automotivarnos. El deporte, amigos, por favor, cuando nosotros hacemos ejercicio, no es necesario que vayas a un gimnasio, ponte a caminar 30 minutos al día en tu casa, si aún todavía no sales, ponte a hacer ejercicio, hay tantas páginas donde podemos encontrar clases y eso nos va a ayudar a movernos. Cuando nosotros movemos nuestra energía física, el cerebro se siente diferente, más creativo, más más ligero, más liviano y nos da más claridad. Y también la preparación. El día de hoy tú puedes encontrar en internet tantos cursos, tantas pláticas para que te ayuden a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Y eso hace que tú te sientas mejor, más seguro. Fíjate un tema tan importante. Cuando hay un problema de baja autoestima, puede hacer que no haya una motivación, porque tú dices, voy a hacerlo, pero cuando piensas en que te cuesta trabajo hablar, expresarte, rodearte de personas, dices, no, pues mejor no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues, me preparo, quito de mi mente ese problema de autoestima y me fortalezco, y esto va a hacer que sanando eso, te vas a sentir mucho mejor cada día. O sea, amigos, ¿qué tenemos que hacer? Manos a la obra. En lugar de llorar, de estar triste es acuérdate, un compromiso contigo, no con los demás la automotivación está aquí adentro, no, espere, no podemos esperar a que llegue de afuera un motivador pues sí te va a ayudar unos instantes, horas minutos y volveremos a, a caer, así que la mejor automotivación eres tú misma amigas, amigos estamos llegando a la parte final y recuerda que es importante que nos acompañes siempre, que nos motives tú también con tus preguntas, que nos ayudes a, a saber qué temas te pueden interesar. Estamos prácticamente cerrando, cerrando, fíjense amigos, estamos llegando ya casi a un mes de que empiecen las fiestas decembrinas. Y esto nos hace una reflexión de que estamos prácticamente a cuatro semanas de que termine un año. ¿Qué has hecho en este año? Y ahí es cuando uno empieza a reflexionar. Se me acaba el año, empieza la tristeza, la angustia, porque no has logrado lo que te propusiste en enero. Y, y dices, no, no lo no he logrado, se me fue el año rapidísimo. ¿Por qué? Porque no lo planificamos. Y eso hace que no tengamos una motivación. Por lo tanto, recuerda, metas. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? tenlas aquí muy presente, escríbelas para que eso pese, pese a que las personas te puedan decir que no se puede, tú sabes hacia dónde te vas a dirigir. Muchísimas gracias, como siempre, como cada lunes, gracias, gracias por acompañarnos a nombre de Census Capacitación y de tu servidora y amiga Adami Corro doy las gracias y bueno pues síganme en mis redes sociales hasta la próxima un abrazo bien grandote a la distancia y nos veremos muy muy pronto próximo día. hasta la próxima